Muy buenas noches, mis queridos amigos, son las 8 y 15 de la noche, estamos muy contentos de poder participar juntamente con ustedes en este programa organizado por Novatec Latinoamérica para todos nuestros oyentes que nos acompañan noche a noche, todos los miércoles a las 8 en punto. Siempre damos 15 minutos de, de, de tiempo para poder este, compartir un poco entre nos saludamos y mientras esperamos algunos otros que van llegando. De todos modos, agradecemos la presencia de nuestro líder Gerardo Rodríguez que está con nosotros y a todos los amigos que nos acompañan de toda la red y algunos otros visitantes que también están con nosotros el día de hoy. Hoy tengo el privilegio de tener con nosotros a un gran amigo, una gran persona, a un hombre conocedor de la política y también de eh, la economía mundial, escritor, eh, catedrático universitario, muy reconocido acá en el Perú y en algunos lugares del mundo también, y tenemos el privilegio de que él nos dé una visión panorámica de lo que será la economía en Latinoamérica. Por eso es importante para nosotros saber en esta charla qué es, cuál es la visión de los especialistas para poder conocer un poco más cómo va la economía de este, este lado del continente. Muchas personas estamos haciendo negocios y nos preguntamos por cuánto tiempo, qué, pers qué, qué perspectivas tenemos de las, de las comunidades, de los países respecto a lo que sucederá en el entorno internacional de Latinoamérica. Tal vez esas preguntas no las podemos contestar porque muchas veces estamos trabajando nosotros en nuestras actividades como empleados o no sabemos muy bien hacia dónde van las políticas de los países en diferentes lugares del mundo. Pero Latinoamérica es un caso muy especial. Justamente hoy revisaba algunos videos acerca de la economía en Latinoamérica y lastimosamente tuvo un pequeño revés en ciertos campos relacionados con eh, el control estatal, pero como que comienza a despertar de nuevo. Y para darnos una visión más plena y completa de este, de este concepto, hemos invitado el día de hoy al doctor Abraham Fudrini, sociólogo, escritor de varios libros y artículos, escritor de varios peri periódicos aquí en el Perú y en el mundo, y opinólogo muy importante para nosotros. Bienvenido, doctor Abraham Fudrini, aquí su público lo escucha. Adelante. Buenas noches, Boris. Eh, muchas gracias por la invitación y mi saludo a los amigos mexicanos, uruguayos que están presentes en este Zoom. Eh, en realidad, como has dicho tú, eh, yo voy a dar una visión de la economía mundial, sobre todo a partir del fenómeno de la pandemia, que es un fenómeno que trajo pesimismo, en muchos economistas que por lo menos de Perú hasta donde conozco que pensaban que el mundo se iba abajo y la economía pues ya no iba a crecer nunca más y que había que hacer cosas diferentes incluso se planteaba cambiar el modelo por, por modelos mucho más radicales sin embargo esto me llevó a escribir un artículo el 26 de agosto de, es del año 2020, donde hice una exposición más optimista de la economía mundial. Después de leer información estadística, el comportamiento de los bancos centrales, el, los precios de los productos de exportación de diferentes países, petróleo, cobre, oro, etcétera. Eh, de ver el apoyo que el Banco Mundial estaba dando en ese momento, que son aproximadamente 160 mil millones de dólares para invertirlos en eh, 15 meses, que seguramente debe concluir después de julio, y que era específicamente para las pequeñas empresas y para generar empleo, porque se había perdido mucho empleo. Yo siempre he dicho que Después, después de toda crisis mundial, la mayoría de los 196 países que existen según la ONU, la mayoría va a crecer, siempre ha crecido la mayoría de países después de una crisis mundial. Así sucedió en la crisis de la guerra mundial, la más cercana, a la segunda, las economías de casi todos los países de América crecieron y así eh, va a suceder también después de esta crisis y también sucedió con las crisis del 2008-2009. Todas las economías casi bajaron hasta eh, por abajo del 0%. Fue el caso, por ejemplo, de México, que incluso creo bajó a menos 1%. Perú estuvo en 1% después de haber tenido un 9% de crecimiento en su PBI. O sea, pero después de esto comenzaron nuevamente a emerger y a crecer la, las economías. Esto eh, me lleva a pensar que repetir lo mismo que después de toda gran crisis mundial parece que hay un despegue de las economías de los diferentes países del mundo, de la mayoría digo, ¿no? Por ejemplo, en Perú en, después de la Segunda Guerra Mundial, la economía peruana entre el 2000, eh, perdón, entre el 1950 y el 1962, creció su PBI a un promedio de casi el 6% anual, casi el 6% anual, que es bien alto y para esa época. Y era prácticamente por la subida de los precios de los productos de exportación que en ese tiempo eran la, eh, la caña de azúcar, el algodón, eh, los metales y también fue eh, el boom de la harina de pescado para la exportación que comenzó su crecimiento a partir del año 1957 muy, muy fuerte. ¿No? Fuimos los primeros productores y exportadores de harina de anchoveta en el mundo. Y vivió Perú una época pues, de bonanza. Los economistas acá le llaman es una época de oro para Perú. Entre 1950 y 1962 hubo la crisis de 1958. Entonces, en esta crisis del 58, eh, la economía cayó al 3%. 0.5% después que años anteriores venía creciendo al 7, 8, 6, 5, que da un promedio cercano a la 6%, como he dicho. Pero hubo una caída del 3%, 3.8. Pero ¿qué pasó? En esa caída eh, el gobierno hizo algunos cambios a, al modelo y lo que hizo fue algo grave, prácticamente que fue eh, controlar la divisa, controlar el dólar. Entonces, este, sin embargo, no mejoraba y tuvo que haber eh, un cambio del primer ministro, y fue eh, el dueño de la prensa en ese tiempo muy conocido en Perú, que es Pedro Beltrán, que volvió a dejar libre la moneda, a tomar algunas medidas de apoyo a los exportadores. Y la economía nuevamente comenzó a crecer, porque siempre se buscaba, como en Perú, eh, la industria estaba incipiente, aún creciendo en los años 50. Era una industria además de productos alimenticios. No había pues industria eh, de, de industria pesada o media, ¿no? Solamente era una industria... Que, el, que generalmente un candidato Fernando Belagunde en el año ya 63 quiso impulsarla y precisamente para impulsarla lo que buscó fue controlar el dólar y lo controló antiguamente desde el 50 hasta el 62 eh, los aranceles eran bajos eh, el control del de dólar no había de la moneda control de precios tampoco en fin había una economía de libre mercado que solamente se tocó en el año 1958 por la crisis que afectó a Estados Unidos, Europa y también de rebote a los países eh, con un grado, con algún grado de economía capitalista, ¿no? Bueno, pero Beladunde en el año 63 quiso cambiar este, este modelo y generar un modelo en el cual los los, esta industria estos industriales, estos empresarios eh, se desarrollasen y para desarrollar eh, los empresarios lógicamente tenían que comprar maquinaria del extranjero y esa maquinaria del extranjero la compraban tuvo que controlar el dólar entonces los industriales comenzaron a comprar, los empresarios mejor dicho comenzaron a comprar maquinaria con dólar muy barato pero quien generaba esos dólares era el algodón, el azúcar, el cobre y, los, este, y la harina de pescado. Entonces, era eh, prácticamente eh, los industriales exportadores se estaban perjudicando y prácticamente estaban subsidiando el crecimiento, la aparición de una nueva industria que terminó en una crisis muy profunda. Porque generó una deuda inmensa al Perú y esta deuda impagable obligó a las instituciones internacionales a poner medidas eh, fuertes para que se modifique. Después, en este gobierno, ya después de toda una crisis en el 67, la moneda peruana se devaluó el 37% y el año 67 hubo el golpe militar del conocido general Juan Velasco Alvarado. Bueno, este es un primer momento en que desde el año 50 al 62 la economía creció considerablemente. El otro gran momento en que la economía ha crecido considerablemente con una economía de mercado con el Perú, en la constitución de 1979 se le puso el nombre de social, o sea, economía social de mercado que fue recogida también por la constitución de 1993. Con esa constitución del 93 y con una economía social del mercado, en el año mil, 2005 comenzó el apogeo o el crecimiento grande, incluso más grande, fue el crecimiento del 2005 al 2012, que el crecimiento ha habido entre el 50 1962. En, y ese crecimiento del 2005 al 2012 fue muy muy importante porque trajo lo que yo podría, yo le llamé la revolución en la estructura de la sociedad peruana. ¿Y por qué digo eso? Miren, en el año 2004 las clases medias en el Perú, las clases tradicionales de cuello y corbata no alcanzaban el 30% de la población total del Perú. Pero ya en el año 2012, las clases medias alcanzaron al 70% de la economía peruana, de la sociedad peruana, de la población peruana, el 70% del total de la población peruana. Y eso se veía pues en las grandes urbanizaciones, construidas todas nuevas, en el parque automotor de las grandes ciudades de Arequipa, eh, Lima, Trujillo donde prácticamente los autos eran eh, ya no había autos viejos todos los autos prácticamente eran nuevos los mismos taxistas todos tenían automóviles nuevos los crecimientos de los edificios las carreteras, los puentes para resumir entre, mil, entre el 2005 y el 2012 se hicieron aproximadamente 160 mil obras civiles lo cual es enorme y la economía creció a un promedio anual de un poco más del 7%, o sea, fue superior al crecimiento del 2000, de 1950 a 62, que fue casi 6%, mayor fue el crecimiento del 2005 el 2012, que fue mayor al 7%. Y esto trajo, pues como repito, un cambio en la estructura de la sociedad en la estructura social por el crecimiento de las clases medias que más que duplicó en su tamaño. Además hubo pues este, toda una modernización de Perú. La economía se sintió y se sintió y nos llamaron pues prácticamente los comentarios de otros países eran los que nosotros habíamos desarrollado un éxito enorme. Si nosotros podemos comparar por ejemplo esos tiempos con la economía Mexicana, la economía mexicana, por ejemplo, en ese periodo, vamos a decir, del año 52 hasta, eh, perdón, del año 2005 al, del año 2006 al 2013, creció a un promedio de 12.2%. Por ciento, eh, perdón, de 2% anual, de 2% anual. Nosotros crecíamos a un promedio mayor al 7% anual. Lo que pasaba era que el crecimiento del cobre no es un crecimiento, eh, fue un crecimiento sostenido durante muchos años, porque si bien la crisis de los productos de exportación comenzó en el 2011, yo siempre he dicho que la crisis de estos productos no es como que uno en un edificio de 20 pisos tira una piedra y cae de golpe, es como tirar un papel que cae y vuelve a subir, cae y vuelve a subir, entonces esto duró hasta el 2013-14 y la economía estuvo, eh, se mantuvo firme y fuerte, además teníamos pues un, una, una reserva internacional de, de divisas muy muy fuerte para nosotros nosotros en el 2005 teníamos un, un promedio de 14 mil millones de divisas de dólares como reservas internacionales netas en el 2006 Teníamos 15 mil millones, en el 2011 teníamos 55 mil millones y hoy tenemos 73 mil millones. Lógicamente, en la economía de México, yo hago una comparación solamente al PBI, porque la economía de México siempre ha sido una economía tres veces y media, casi cuatro, más grande que la economía peruana. Su misma población, pues, de México es de 127 millones. Y nosotros tenemos 36 millones de habitantes. En ese sentido, eh, la comparación solamente vale para medir el crecimiento del Producto Bruto Interno, que fue importante por, fundamentalmente por estas exportaciones que desarrolló Perú. En nuestro país, eh, todo esto fue muy positivo y la economía se mantiene sana hasta hoy. Los indicadores globales de la economía peruana. Se mantiene equilibrado. Eh, sin embargo, es bueno también señalar esto. El 11 de abril del 2000, de este año hubo elecciones en Perú. Y las elecciones en Perú, eh, el sistema es el siguiente: hay dos vueltas, o sea, dos rondas. Si no se pasa el 50%, eh, los dos primeros pasan a una segunda vuelta o a una segunda ronda. Y. Eh, pero sin embargo, el ganador solo alcanzó el 20, menos del 20%. No llegó ni al 20%. Y el segundo llegó más o menos al 16%. O sea, los porcentajes fueron bien bajos. Lo que, los dos que pasaron eh, da una, tienen una característica especial. Porque prácticamente eh, Perú estaba polarizado socialmente. Por un lado, estaba eh, el que ganó proponía una economía proteccionista, una economía de control de divisas, de control del dólar, de desaparición incluso con la promesa de desaparecer al Congreso si no hacía lo que, lo que el presidente ordenaba, de desaparecer al Tribunal Constitucional, de desaparecer a la Defensoría del Pueblo, prácticamente desaparecer las instituciones más importantes que tiene Perú, y al otro lado existía otra posición, que era una posición que planteaba mantener la constitución, defender la constitución, no quedarse ningún gobierno más de cinco años, los dos prometieron, y desarrollar una economía eh, para hacer mejorar la economía peruana, y es bien importante, porque fíjense ustedes, el, año, el mes que yo escribí un artículo, les conté, el 26 de agosto del 2020, el precio del cobre está en 3 dólares la libra. Ha pasado 8 o 9 meses y hoy el precio del cobre, la libra está en 4 dólares 50. Su punto más alto en la época de oro de la economía entre el 2005 y el 2012, Ocurrió aproximadamente en 2009, en que el cobre creció hasta 5.5 dólares la libra. Pero nosotros no tenemos solamente el cobre, tenemos también oro. Y los dos ponen igual cantidad en, en, en monetaria en dólares, la, aproximadamente la misma cantidad es el oro y el cobre. El oro también subió de precio, subió hasta 1.800 la onza. Hoy el oro está a 1800 dólares la onza. Los dos metales que prácticamente catapulcaron a la economía peruana y que las hizo crecer considerablemente, ¿por qué? Porque significaron el 60% de todo lo que exporta Perú, el 60% es de cobre y oro. Ese cobre y oro también entre los 11 metales que produce y exporta Perú, significa el 70% hasta 75% ha llegado. Entonces, la economía, a mí me parece, en lo que veo, que la, lo que sucedió entre el 2005 y el 2012, se puede repetir nuevamente en esta coyuntura, pero claro, en la época anterior, entre 2005 y 2012, no se hizo bien un trabajo, hubo crecimiento, pero no hubo desarrollo. ¿Por qué digo que no hubo desarrollo? Porque con esa cantidad de dinero que tuvo Perú, debió diversificarse la economía, debió de diversificarse. Y digo porque en el caso, si no ve la economía de, de Corea del Sur, en gráfico, el año 1955, ¿no? Y la ve ahora, pues bueno, la diversificación se nota considerablemente por el crecimiento de la industria. ¿Pero qué pasó? Corea se dedicó a exportar. ¿Por qué? Porque no tenía mercado interno. La mayor parte de su población era una población campesina que era un mercado muy débil, no compraban casi nada. Entonces, todo lo que producía... La tendencia era de que todo lo que producía Corea sea para exportación. En el caso de Perú, si bien existía dinero por exportación, ese dinero debió invertirse en la diversificación. Pero sin embargo, en vez de, de, de diversificación, hubo algo que también termina en ON, que se llama corrupción. ¿Por qué? Porque comenzaron a, a, a depredar lo que se llama acá en Jerga, a coimear. Desde el gobierno nacional hasta los gobiernos regionales en el medio y los gobiernos municipales, todos coimieron. Más de la mitad de los presidentes regionales han sido encarcelados o, o están con proceso judicial. Acá en el Perú la corrupción también se dio y continuó hasta ahora. Tanta es la corrupción que durante un gobierno, el último, en el 2016, al 21 que termina esto, han habido cinco presidentes ¿Por qué? Porque si bien no hay un crecimiento económico como hubo antes, hay una economía que tiene reservas y es una economía muy sólida, que tiene mucho dinero y que está usándose, según se comenta y comentan los economistas acá en Perú, muy mal. Entonces la corrupción es algo que continúa. Por eso todos los políticos en su programa, como siempre además, tienen el punto que se llama lucha contra la corrupción, que ya parece un eslogan gracioso, porque lo escucho desde hace tres gobiernos y hasta ahora se, se, no se cumple. Bueno. Ahora eh. yo tengo algunas preguntas que aquí tenemos un público bastante <risas> múltiple, tenemos gente de Latinoamérica, ¿tú crees que de alguna manera los problemas, por ejemplo, tú has mencionado que México, Chile y otros países más han crecido económicamente, tienen dinero pero ellos no han hecho una buena inversión social, no han distribuido adecuadamente la riqueza. ¿Puede esto afectar? Eh, hablemos primero de la primera parte. Han hecho recursos, han desarrollado sus países, han vendido bien, como el ejemplo de Perú, Chile y otros países. Pero el hecho de no eh, distribuir adecuadamente la riqueza, ¿en qué medida puede afectar el desarrollo de un país? Háblanos en ese contexto. El crecimiento de la economía mundial que está sucediendo y además va a ser más rápido porque ellos se van a vacunar más rápido que los demás países. En, en el caso, por ejemplo, de la vacunación, por ejemplo de México creo que hasta ahora se habrá vacunado cuatro millones y medio de vacunas pero es una población de 126 27 mil habitantes en Perú se ha vacunado 400 mil personas y es una población de 32 millones 600 mil entonces estas tienen que salir de ese problema porque así la economía se estabiliza y todo el mundo va a trabajar, no hay enfermos, los restaurantes, porque esta es una crisis de servicios. No hay que olvidar que de servicios, porque no funcionaron los transportes aéreos, no funcionaron los transportes terrestres, eh, el turismo, la recreación, todo eso cayó enormemente en todos los países. Eh, porque el mismo país más grande del mundo que es Estados Unidos, tiene una economía de servicios del 75% de su economía, el 75% de servicios. Entonces lo que se espera de esta situación es que como la economía desde mi punto de vista, por todos estos indicadores que tenemos, va a crecer, va a despegar la economía mundial, va a ir hacia arriba, entonces esto guarda relación desde mi punto de vista con las políticas de desarrollo de los países. Personalmente a mí me parece que este crecimiento del mundo es más adecuado para una economía de mercado, economía social de mercado, porque prácticamente las opciones de crecimiento en plena pandemia han sido dos. La primera es enfrentar la crisis con un aislamiento nacionalista como han querido mucho, como ya no se podía viajar de un sitio a un país a otro, ni ir ni venir, bueno, comenzó a plantearse una economía nacionalista. Pero a mí me parece que debe de plantearse una economía de cooperación internacional y de solidaridad en el mundo con la finalidad de poder salir y resolver los problemas de los países. Yo creo, por ejemplo, que los países cuyas economías tienen una más abierta economía de mercado, son los que van a salir más rápido de la crisis y son los que van a crecer más en el mundo. ¿En qué medida? Entonces, ¿En qué medida? Van a crecer más, salvo, por ejemplo, Ajá. el petróleo, México es un país exportador de petróleo. El petróleo ha estado eh, toda la pandemia, en 35 dólares el barril Brent, 35 dólares no se movió prácticamente en 2020, pero hoy el petróleo está, si no me equivoco, en más de 60 dólares, creo que está 65 algo así, el precio del, del, del barril Brent, 69, casi 70, está a la mitad del punto más alto que tuvo por el año 2008, creo que fue Así es. Entonces eso le da a la economía una capacidad de crecer considerable, pero sin embargo, si esa economía considerable no va a ser usada en el contexto de la globalización y va a ser reinvertida como si fuésemos un país semiautárquico o un país que quiere eh, una economía más cerrada, más nacionalista, yo creo que va a ser un error. Este es un momento en que las economías abiertas son las que más van a crecer. Desde y la tu posibilidad vista. la tiene tanto México con su, su petróleo, como la tiene, yo la veo acá en Perú, con el cobre y el oro, y más aún Chile, y todavía México mejor, porque México es una economía que la informalidad no es tan fuerte como la informalidad que hay en el Perú, a pesar de tener 172 millones, perdón, 127 millones de habitantes. Y digo no es tan fuerte, pero creo que desde el 2006 está creciendo enormemente. ¿Y por qué digo esto? Porque miren, desde el 2006 la economía de México, su PBI estuvo en 4.5, 2007 2.3, 2009 es menos 5.3, 2010 5.1, 2011 3.7. 2013, 1.3. 2017, 2.1. 2019, menos 0.5, que después se calculó en 1%. ¿Qué significa esto? Para que una economía pueda recibir, pueda recibir a, a la nueva población que entra al trabajo, debe comenzar a crecer por encima del 5%. Si no, no tiene la capacidad de absorber. ¿Y qué pasa si no tiene capacidad de absorber? La gente pues tiene que comer, tiene que vivir, hace sus propios trabajos. Y eso es lo que prácticamente eh, han hecho en, en México. Tanto así que ya en el 2007, eh, un, no recuerdo el nombre de un estudioso en México, señalaba que ya el trabajo tenía los em los empleos, los trabajadores, más del 50% ya eran informales. Y eso es fuerte. Y si es el 2007 al 2020, con estas caídas de la economía, yo creo que debe haber informalidad de repente del 60%. ¿Qué problemas hay con la informalidad? Cuando la informalidad se aumenta, ¿qué problemas hay para el país? Uno es que hay, no hay captación de impuestos suficientes. Se produce, lo que ha producido ahora, por ejemplo, Colombia, que tampoco tiene tanta informalidad, no hay eh, una buena caja fiscal, fiscal dinero. que sostenga, claro, la caja fiscal que mantiene todos los gastos del gobierno. Eh, eso es lo que ha pasado en Colombia. ¿En Colombia por qué? Como, los, como Colombia está en fiscal ya hace años y está en caída franca, lo que han tenido que hacer es poner un impuesto que además es fuerte, ellos pagan 25% de impuestos, los pobladores, las empresas, y nosotros pagamos 17%. Ellos tienen una deuda externa que está en 38% y nosotros tenemos una deuda externa que está en 21, en 14%. Es una diferencia enorme. Ellos, cada habitante de Colombia que debe ser... De alrededor de 40 millones, cada habitante debe 3.600 dólares. Nosotros debemos 2.000 dólares cada habitante. O sea, hay una diferencia de 1.600 dólares, que es una cantidad pues, enorme, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede con las economías que son más informales. Y cuando hay caso de pandemia, hay problemas graves, porque la gente no está bancarizada. Acá en Perú se le quiso dar a toda la población pobre, dos bonos de 360 soles cada uno, que equivalían aproximadamente a 110 dólares en ese momento. ¿Y qué pasó? Se abarrotaban toda la gente en los bancos para ver si había salido o no había salido. Todo un caos. ¿Qué generó? Generó la proliferación de la pandemia y generó que no pudo llegar el dinero necesitado a esta población. Y todo la, el fenómeno de la crisis y de la pandemia se afectó, se hizo más grave. Y también todo esto generó corrupción. Muy bien, estamos casi terminando nuestro programa, nos quedan más o menos 12 minutos. Y vamos a permitir a nuestros amigos que están el día de hoy con nosotros, por ahí alguna pregunta o alguna afirmación que ustedes pueden prender su micrófono y hacerle pregunta al doctor Labrán si tienen alguna, con algún comentario, estamos abiertos para poder escuchar. Esto es solamente una conversación, es una buena presentación para darnos una idea de cómo está Latinoamérica y cómo nosotros estamos en esta perspectiva de inversión, siendo beneficiados o afectados. Alguna pregunta de parte de la audiencia, por favor, si tienen alguna pregunta, prenda su micrófono o escríbanos. Y podemos nosotros hacerle la pregunta si usted prefiere hacerlo de manera escrita. Adelante. Adelante, Dan. Tiboris sí, este, sí, buenas noches. Bueno, mi nombre es Dante. Eh, soy, soy, soy peruano. Eh, el, el, el doctor Labrán tocó un tema sobre el, sobre el cobre, ¿correcto? Dijo de que. Y yo le he vivido porque yo trabajo en minería. Tenemos, tengo entendido, y quiero que me, que me dé su respuesta el doctor las bambas. Es la primera o la segunda mina de, de cobre más grande del mundo. La pregunta puntual es ¿Cuánto tiempo tiene de explotación? Esa mina y la otra es ¿Qué hacer para las, para que las empresas informales o para o para los eh, pequeños negociantes aquí en el Perú volverlos formal y que podamos recaudar o que el Estado en este caso pueda recaudar impuestos. Gracias. Quizás esta pregunta puede ayudar también a muchos de otros países a entender cómo hacer para que las personas que son informales puedan volverse formales. Adelante, doctor. Bueno, en el caso de las bambas, la bamba viene trabajándose, eh, si no recuerdo mal, hace siete, ocho años. Eh, la bamba, cierto, fue la inversión más grande porque significó 10 mil millones de dólares aproximadamente de inversión pero las bambas también han tenido muchos problemas para funcionar y han tenido paralizaciones, porque en el Perú existen los grupos llamados antimineros, que son fuertes, bien organizados, tanto así que ahora hay 22 proyectos mineros que están listos para funcionar y no funcionan desde hace cuatro años. ¿No? En un momento en el que crece el precio del cobre no funcionan los 22 que son todos de cobre, los que están listos para funcionar y podría prácticamente hacer un boom de la economía peruana si éxas es que funcionasen. Eh, además, en el caso de las bambas, eh, igual que las demás mineras, no tienen apoyo desde hace varios gobiernos. No tienen apoyo desde el gobierno, desde los gobernantes del 2011 al 2016 donde uno de los presidentes <coughs> ha tenido prisión preventiva, él y su señora, su esposa, la primera dama, eh, varios meses. Y después el gobierno de 2016, hasta ahora, que prácticamente es un caos. Como les digo, ha tenido cinco gobernantes en, y todavía no termina los cinco años. Y la preocupación por las minas y las mineras, y esto incluye a las bambas, no ha sido importante, no ha sido alentadora, ni ha sido de incentivos. El caso es el siguiente. El año 2019 se grabó al presidente, que ustedes deben saber que vacaron al presidente Martín Vizcarra, se le hizo, se tomó una grabación en una mina que se iba a iniciar recién en Islay en la parte, una provincia de la región de Arequipa. Y se le escuchó al presidente dialogando en secreto, escondido, clandestinamente, con los antimineros. Y a ellos le decía el presidente, yo no puedo parar así por sí la producción de la Sounder Perú porque tengo que tener una justificación. Ustedes ayúdenme, denme la justificación y yo paralizo ese proyecto. Ya, ese Entonces, es, un pro, ese es... es un problema, eh, eh, doctor Abraham, es un problema netamente local. Los mexicanos tal vez no escuchen, no entienden el, el asunto. La pregunta es, y una pregunta interesante que tiene aquí este Dante es, ¿cómo podemos hacer para que los países puedan hacer que los informales se conviertan en formales? ¿Qué, qué maneras recomienda usted que conoce un poco la economía de, de, la, de Latinoamérica? Los informales son diversos informales. Eh, algunos piensan que los vendedores ambulantes, los que están en la calle y venden comida, son solo los informales. En el Perú ese es el 1%, 2%. Informales hay de todo nivel y cada uno tiene un tratamiento. Por ejemplo, los informales de la minería, que es el caso que yo estudio y trabajo. Eh, los informales de la minería aproximadamente en el Perú hay mil trabajadores informales de pequeña escala. Esos trabajadores informales de pequeña escala prácticamente son informales y maltratados por el Estado desde siempre. El Estado los trata como delincuentes. Desde el policía que para los camiones a los, a los que son informales, porque ser informal en Perú no significa ser ilegal. Informal es aquel que está inscrito e iniciando su proceso de formalización, pero los policías los paran y los acusan de ser ilegales. Entonces, el policía lo lleva a preso, coimea el comisario, coimea el juez, el fiscal, y todo el mundo se aprovecha, incluso le incautan su oro al productor informal. Los informales eh, han sido muy maltratados para formalizarlos a ellos yo planteé porque también hay otro problema les dicen no respetan el medio ambiente no y para ellos es difícil pues, de respetar el medio ambiente porque sus inversiones son tan pocas son de pequeña escala y no tienen para atender el problema del medio ambiente cosa que debería hacer el Estado entonces yo hace años planteé una ley por la... Eh, yo era asesor en ese tiempo del Congreso de la República y le planteé una ley a, a pedido de un congresista y le dije, hay que hacer crecer al llamado cano minero. El cano minero es el 50% del la, de la impuesto a la renta que pagan las mineras. La mitad pasa al, al cano minero y el cano minero se reparte entre las regiones, provincias y municipios. Le dan más donde la mina está más cerca. Entonces le dije, mira, lo que habría que hacer acá en Perú es, eh, primero, estamos como 40, perdón 40, 34, 35 años de, de minería informal exigiendo que bajen eh, la contaminación ambiental y en vez de bajarla sigue subiendo. Entonces llegamos a un compromiso con ellos. No hagamos compromisos absurdos, por ejemplo, de que vamos a ayudarlos y ustedes bajan todo a cero en cinco años. No, hay que ayudarlos a un plazo más largo, pero progresivamente hay que ponerle metas. Si tú contaminas 30%, de acá a dos años tu contaminación solamente debe llegar a 25, por decir, y de acá a cinco años más debe llegar a 20, y progresivamente, porque es mejor reducirla a mantenerla igual reducirla por lo menos ellos se van pero todo eso tiene que ser con apoyo de el estado el estado tiene que financiar pero además el estado con qué va a financiar el estado financia con la con el mismo dinero del cano minero que sale de los mineros informales es más o menos un mecanismo por el cual la minería formal ayuda a la formalización de la minería informal antes en Perú la minería informal era más importante que la minería formal, me estoy refiriendo a antes de 1994. Pero después que comenzó a crecer el gobierno del año 1992 para adelante, comenzó a hacer leyes para las grandes mineras, para el gran capital, y se olvidó de los pequeños, que eran formales y todos esos pequeños comenzaron a transformarse en informales y como el oro comenzó a crecer lógicamente comenzó a crecer pues también la informalidad de la producción de oro pero esos informales <coughs> tienen todo derecho a existir y a trabajar y es posible formalizarlo si es que uno los apoya con medidas como no exigirles eh, de golpe que acá, el medio, que pongan la limpieza del medio ambiente en cero Ayudarlos con apoyo técnico, ayudarlos con insumos, ayudarlos de muchas formas. Que sea un proceso, que sea un proceso de mediano y largo plazo. ¿no? Claro, tenemos con nosotros a, vamos a... Se nos va acabando el tiempo, tenemos con nosotros a Bere. Berenice es una líder política también en México y quiere ver si puede darse un comentario. A ver si podemos darle un espacito. no tenemos mucho tiempo ahora, este, doctor. A ver si podemos este, permitir. ver adelante, tienes una, un comentario tú, adelante. Muy buenas noches. buenas noches. Pues miren, en el caso concreto de el, mi país, México, mi amado México, aquí, si bien es cierto, el 55.5% de la población están o laboran en trabajos informales. Pero hay la postura del gobierno, tanto de municipal como estatal y federal, que todos los que quieran incluirse, entre comillas, en, en ese club de eh, trabajadores informales, se deben de dar de alta ante Hacienda. Entonces, tienen que estar dando facturas y tienen que estar declarando lo que, lo que ganan. Por ese aspecto, no, no tenemos este problema como en algunas partes que, Levanta, hemos visto que levanta a la policía, a vendedores que están, pues cualquier tipo de producto que esté vendiendo en la calle. Aquí el único requisito es que tiene que estar en un lugar donde no moleste el tránsito peatonal, como también el de automóviles, el vial. Y este, aquí yo tengo dos oficios que voy a entregar en estos días lo bueno que estamos en temporada de campaña electoral porque se va, a, va el pueblo va a decidir el gobernador quién va a ser el gobernador o gobernadora porque están incluidos es por la paridad de género y también este es el gobierno municipal y estatal igualmente lo de diputado federal y diputados locales yo me los voy a agarrar a todos, parejo. Me tienen, me van a firmar. A ver, no, tú mencionaste, tú mencionaste que ustedes resolvieron el problema cuando el informal solamente tiene que estar en un lugar donde no se eh, obstruye el tránsito, están autorizados y deben dar una pequeña boleta. Es correcto? Correcto. Eso es importante. Acá en Perú no se hace eso, en otros países tampoco. En Chile yo he visto que sí se hace eso. Todo informal, por más que venda empanadas en la calle o un jugo, tiene que dar un pequeño recibo. Es un pequeñito recibo que normalmente es parte del control que tiene el sistema de, de impuestos. Eh, yo les sí, agradezco mucho cuento... Adelante, no, doctor, para ir yo... terminando. Adelante. Eh, señora Verónica, yo les cuento que en Perú eh, hay muchos problemas sobre los informales. Uno de ellos es, por ejemplo, que la, la mayoría de informales están en, en, en áreas de concesión, en áreas ya concesionadas, donde el gran minero al informal le pide prácticamente que le entregue el 33% de toda su venta bruta de sus materiales. Y eso prácticamente lo único que hace el minero grande es ponerle las dos manos sobre el cuello al, al productor minero de pequeña escala. Y, y hay, acá también se firma, un, tienen RUC, los informales. Se sabe quiénes son, lo que producen, hay un control. Pero ¿qué pasa acá? ¿Acá por qué no se formaliza? Primero, hay una ley de regionalización y en la ley de regionalización se señala que las regiones son las encargadas de formalizar a los informales. No es el gobierno nacional, es la región la que se encarga de formalizar. Entonces hay una dirección regional de minería, pero esas direcciones regionales de minería no tienen un sol, como dirían en México, un peso para formalizar. O sea, no funcionan. El, el gobierno central no le da lo suficiente para, y dentro de la ley que yo propuse, por eso fue, de este canon que lo había hecho crecer por razones justas, de que se dieron leyes por los cuales le, daba, le quitaba una tajada al canon, un regreso del canon con la finalidad de darle a cada región donde haya minería que son casi todas, una cantidad mayor a la que tienen ahora, mucho mayor, pero a usar un 20% de esa cantidad exclusivo, estoy hablando de millones, para cada región, para que se dedique con ese dinero a formalizar a los informales y pueda formar brigadas de técnicos pagados, ingenieros geólogos, luego eh, medios ambientalistas eh, compra de insumos eh, y una serie de ayudas para apoyar al minero informal en cada región y ellos los informales ayudados tendrían que cumplir con metas que se les proponga una es el medio ambiente la otra es a sus trabajadores todos pagarles pues un, un sueldo digno, ¿no? Y, y, y darles, pues, por ejemplo, seguro, seguro social, porque todos los trabajadores no tienen seguro. Entonces, esa podría haber sido una forma, pero mi proyecto de ley está durmiendo aún en el Congreso de la República. Así es, así es. Lastimosamente, lastimosamente, muy buenas ideas, muy buenas propuestas en Perú, en otros países se han quedado en el tablero o se han quedado en el tapete y no se han dado el curso que correspondía. El propósito de esta charla, juntamente con el doctor Abraham Fudrini, es que nosotros tengamos una idea de más o menos cómo funcionan los países y cómo, en medio de este crecimiento económico, que es muy promisorio para los próximos años, como lo, nos lo ha mostrado, podamos tener una idea, de los que están trabajando en el campo de las inversiones, de que el campo de las inversiones va a mejorar. La idea justamente era eso, que podamos tener una idea, un modelo de cómo más o menos funcionan los países con lo que nos ha comentado de Perú, de Colombia, un poco de Chile y también otros países como, como México y poder nosotros mirar un poco con una visión un poco más prospectiva y resolutiva nuestras inversiones para el futuro. Lastimosamente en cada país tiene sus propias realidades, sus culturas, esas culturas urbanas o rurales que no quieren ser eh, urbanizadas, o sea, no quieren ser regularizadas, que no les importa tanto el seguro social, que no les importa la jubilación, pero es un, un tema de cultura que tal vez que en el tiempo, ojalá, nuestros países puedan invertir mucho en eso. Como lo ha dicho el doctor Fudrini, es que muchas veces se invierte dinero para hacer un trabajo de formalización y en medio de eso está lo que yo voy a llamarle el corona corrupto. ¿No? La corrupción se mete en medio de, de nuestra realidad social, de nuestras comunidades y termina realmente matando buenas ideas como la que tiene el doctor, buenas ideas como las que tienen muchos otros peruanos, mexicanos y también este, uruguayos o paraguayos en, el, en Latinoamérica. El día jueves próximo, perdón, el próximo miércoles vamos a tener con nosotros a un politólogo que nos va a explicar un poco de cómo estas corrientes económicas mundiales, ...toman ciertos niveles norte, centro y sur. Estará con nosotros el doctor Alf Alfonso Talavera, también hablándonos un poco acerca de cómo la política eh, de exterior nos permite desarrollarnos o crecer. Yo creo que el tiempo nos ha ganado, me gustaría tener más tiempo para estas charlas. Le agradecemos muy, muy infinitamente al doctor Abraham Fudrini por estar con nosotros aquí, por sus aportes, sus comentarios... Este, este, esta conferencia lo van a tener ustedes en el canal Boris Darmon Canal, lo pueden tener a disposición. Esperamos que esta charla les haya ayudado a ustedes a mirar un poco de manera más positiva sus inversiones en el campo de las divisas, como nosotros ya lo sabemos. Creo que en el campo del dólar ya ustedes saben qué es lo que está pasando. La mayoría de los países están teniendo ciertos cierto, este, bajones y otras subidas, pero todo eso de, nos muestra el doctor Fudrini que es de algún modo estamos en, en posición para poder crecer. Esta crisis nos ha permitido pasar la situación más difícil y creo que en algún momento comenzaremos a ver algunos resultados. Doctor Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sus últimas palabras para terminar nuestra presentación del día de hoy. Bueno, antes de despedirme decirles que eh, nuestro común amigo eh, un, yo diría uno de los políticos más connotados, más inteligentes con ojos en Perú, el doctor Alfonso Talavera, él tiene la idea de que eh, la, los, los, los informales no existen. El que, el que es informal dice que es el Estado. Y el Estado es informal porque ellos hacen una economía, cobran, venden, funcionan todo bien, te dan factura y todo lo demás pero sin embargo el Estado no cumple en ayudarlos, en apoyarlos, y eso probablemente lo podrá explicar en su momento. Por lo demás, yo agradezco esta invitación que me has hecho Boris, y bueno, a tu servicio, y saludo, y me despido, pues, de los participantes en este evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Abraham. Un saludo para todos ustedes, un abrazo para cada uno de ustedes en diferentes lugares del Perú y de México, y... Y Uruguay y Paraguay y Latinoamérica para incluirlos a todos. Un abrazo desde aquí y ojalá que cada uno de ustedes pues tome la iniciativa de avanzar en sus proyectos de inversión y por supuesto con una visión panorámica uh -huh. positiva todo es posible. Muchísimas gracias, Muchísimas un, abrazo un abrazo para todos, un saludo para todos los amigos, que Dios los bendiga, nos vemos, chao, chao, chao. Un abrazo para. Saludos, bendiciones, gracias. Países. Excelente. Y en tema. realidad yo me siento también como un mexicano porque Perú y México prácticamente tienen el misma, la misma alma. Así con es. Con el mismo contenido y, y mucho parecido, mucha similitud entre los dos países. Por último, me gusta la música mexicana desde Miguel Acevedo Mejía hasta hoy. ¿no? <risa> Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches para todos. Un abrazo.